And forced disappearances are shutting dreams. Nuestros padres, lo que sí hicieron fue pensar diferente y pensar que podía existir un futuro mejor. Death is a natural thing, but disappear is not a natural thing. There is a fear of hope. Para que Dios me dé la vida, yo siempre voy a estar reclamando y buscando la verdad, la justicia, por mis hermanos y por otros. Todos los días en el mundo desaparecen miles de personas y que los afectados son millones de personas. Lo imprescindible es escuchar a las víctimas. Eh, el testimonio de las víctimas es la única manera de poder entender el nivel de sufrimiento que una desaparición forzada genera en la persona que está detenida, desaparecida. My father did not plan. He did not have that notion that where he, he was going to, such incident was going to happen to him. No, enforced disappearances doesn't, it's, it's not a planned something. It is not something that you know that, no, this is going to happen to me. It is an unforeseen circumstances, which of which when you hear of it, you should try and fight with your last breath suddenly when we are missing our loved ones we couldn't tolerate that that that is the new that is disappearance is a new word for like my family uh, when my child asking about my husband oh when my child are asking about his father i can't answer my son después de 35 años regresó a mi casa lo hemos hecho el velorio lo hemos enterrado pero sigue el otro mi hermano desaparecido que estaba detenido en el cuartel it was around 6 p.m. So, you know, there were neighbors outside, um, there were children playing outside. And that is why we also have eyewitnesses in our case. And uh, about eight to 10 men came out, some masked, some in black uniforms, uh, some in plain clothes, and they ransacked the house, they searched it without a warrant, without an explanation, and they uh, took away my father. and. Um, ever since then, we have had no contact uh, and we have no information of any charges or uh, of his whereabouts. And uh, since then, um, that is the situation. Es difícil explicar que alguien, por pensar diferente, pueda ser. Eh, desaparecido y asesinado utilizando el aparato del Estado. ¿no? En este caso, de las fuerzas de seguridad, naturalmente, es el policía que está en la calle, es el militar que está en una dependencia militar. De hecho, el grupo de trabajo tiene desapariciones forzadas sin clarificar, es decir, abiertas, casos abiertos, en los cinco continentes, en más de 100 países que forman parte de las Naciones Unidas. Por lo tanto, eh, el trabajo de ambos mecanismos, del grupo de trabajo y del comité con las víctimas, es también eh, esencial para poder justamente dar a conocer eh, lo que ocurre en muchos países que eh, además someten a, a las víctimas, a los familiares, a quienes buscan, a eh, diversas formas de represión que eh, intentan acallar la denuncia, a nivel interno y también a nivel internacional. Porque no se trata de trabajar para las víctimas, se trata de trabajar con las víctimas y con las víctimas, impulsar las acciones también del Estado, dialogar con los Estados para que conozcan la exacta dimensión de lo que ellas, ellos, madres, padres, hijos, hermanos, cuñados, es decir, la familia de las personas desaparecidas, reconocidas como víctimas, en su largo caminar por saber dónde están, puedan encontrarlos y hacer y lograr que su familia pueda recuperarse y sanar esas heridas. ¿Qué pueden hacer los países? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Apoyar a las familias, apoyar a la sociedad civil que está trabajando en la protección contra las desapariciones forzadas. Y la forma de hacerlo es hoy ratificando la convención, no mañana. Esperamos muy pronto contar con la ratificación universal de la convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Su compromiso está en la firma. Muchas gracias.